Creo que ya todos han escuchado hablar sobre lo que es la viruela del mono, realmente no, no se sabe, o más bien en lo personal no sé dónde nació, por qué nació, este, simplemente es, he escuchado que hay un nuevo virus que anda según, que no sé de qué, que la viruela del mono, realmente… Este, ¿tú has escuchado algo de eso? Sí, creo que sí, un chango que estaba enfermo. Ah, ok, o sea, este, la viruela del mono. Sí, ¿Has sí. ¿Has escuchado sobre la viruela del mono? Sí, chango, mono que le salen granos, ese, sí, sí, sí, la enfermedad, sí, sí, creo que sí, que un virus de viruela del mono o algo así. Ajá, esa, esa enfermedad que, que según este te salen granos, sí, sí, la viruela del mono, sí. has escuchado, cuál es tu opinión, o sea, tú en lo personal, qué opinas sobre la viruela del mono, pues yo nomás sé que nunca he visto un mono con viruela ¿Sí? no, no lo he visto